En lo que va del 2022, el colectivo Mujeres Unidas de Puebla ha contabilizado la desaparición de 74 mujeres y el feminicidio de otras 24. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado tiene un registro inferior. Integrantes de la organización, familiares y amigas de las víctimas se concentraron este domingo 24 de julio en las inmediaciones de la FGE para exigir justicia por las víctimas y que se acelere la búsqueda de las desaparecidas. Nosotras venimos del colectivo Mujeres Unidas de Puebla eh, convocamos esta marcha ya que en lo que va del año han habido 24 feminicidios en, de los cuales tenemos a dos menores de edad que es eh, María Isabel de 10 años y Brenda de 4 años. Además eh, queremos mencionar especialmente los casos de Melanie Vallejo y Liliana Lozada que hasta el momento eh, pues realmente eh, no se ha esclarecido nada sobre ambos y también el de la abogada y activista Cecilia Monzón. ¿Pero qué reportan las autoridades? De enero a junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha reportado 12 feminicidios y se destaca que los meses más violentos para las mujeres fueron febrero y junio. De acuerdo con Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del 1 de enero al 30 de junio del año en curso, 88 personas fueron reportadas como desaparecidas. Mencionaba hace un momento, hay 74 mujeres desaparecidas, de las cuales bueno, son las que aparecen en las noticias, pero sabemos que hay muchísimas más mujeres desaparecidas y muchas más mujeres asesinadas de las que realmente se nos informa. Eh, nosotros estamos aquí básicamente exigiendo justicia, exigiendo respuesta eh, por parte de las autoridades, porque pues, así como les sucedió a ellas, nos puede suceder a nosotras en cualquier momento y en general eh, a cualquier mujer. La desaparición de las mujeres representa el 56.82% de todos los casos que se han reportado en lo que va del año.